No bajaremos los brazos, solo los cuidaremos del corona. Pero apenas esto pase, prepárate gobierno, prepárate Piñera. Por una nueva constitución, por una nueva asamblea constituyente.